Y ya está el primer invitado de Salud Radial de la tarde de hoy. Sí, por suerte, Salud Radial eh, trae profesionales de acá de Pinamar. Que hace tiempito, el otro día lo escuchaba en una, en una entrevista de una radio colega de Power, que decía que él, eh, ahora me va a corregir, pero creo que dijo que hace 5 o 6 años que está acá en el partido de Pinamar, así que ya es pinamarense. Ya está. Así que. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Lucero. Hola doctor, buenas tardes, gracias por, por estos minutos. ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo estamos? Todo bien, yo soy Emiliano, encantado. Un gusto. Bueno. bueno, la verdad que hoy más que nunca queríamos hablar con profesionales de la salud. La verdad es que después de los dichos que se escucharon a nivel nacional, teníamos ganas de escuchar la palabra, por lo menos de nuestra región, ¿no? de nuestra región y de, y de acá de Pinamar, ¿no? Uh -huh. eh, doctor, ¿cómo está el personal de salud del partido de Pinamar? Por lo menos, eh, yo sé que usted está en, es director del hospital, la parte pública, ¿no? Exactamente. Eh, en, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Eh, el, es una es una pregunta muy amplia. Eh, eh, Hablamos de cansancio, ¿no? Que es lo que uno escucha en los medios, que dice que los trabajadores de salud estamos cansados. Y bueno, ¿cómo está la gente del, del, de, de Pinamar, la, los trabajadores de salud de Pinamar, con respecto al cansancio, no? Eh, claramente, como como, como, cualquier otra, como cualquier otra actividad, es un, somos trabajadores, ¿no? Somos trabajadores, en este caso, del área de salud, donde está integrado por distintas disciplinas. Sí. Eh, algunas profesionales, alguna, algunas técnicas y otras eh, que realizan eh, otro tipo de actividades Y, y la realidad es que eh, la, esta, la situación, el contexto sanitario y la pandemia Ha llevado a que, eh, por ejemplo, el año pasado estuvieran suspendidas las, las vacaciones Y, y además, eh, en una primera etapa... El sistema de salud además se vio eh, preocupado por lo que podía venir eh, y además en algún momento nos, eh, fue aplaudido y en otros momentos fue como mirado de reojo. Entonces, nada, el, el, el 2020 fue un año muy sí, intenso, no, muy solamente físico, no, de, no, solamente de, no solamente de lo físico, no no solamente de no solamente lo físico, de estar de, y del cansancio corporal, sino también de... De, de la cabeza y, uh -huh. y claramente y claramente eh, es imposible decir que, eh, la, que que estamos bien es decir eh, sí. eh, hay distintas definiciones de salud eh, una definición de salud que no que, bueno que particular de mi disciplina de mi especialidad es que si tenemos la capacidad de darnos cuenta qué es lo que limita nuestra vida y no nos deja desarrollarnos plenamente y tenemos con qué Responder estamos sanos. Es decir, te digo que claramente el equipo de salud mostró que está sano porque eh, pasó un problema o está transcurriendo un problema, eh, lo reconoce como un problema y ha podido resolverlo. Eh, pero que esté sano, es decir, que tenga la capacidad de responder a esta situación, a estas situaciones, no quiere decir que no esté cansado, ¿no? No, eh, claro. Entonces, eh, la verdad que, bueno, justo en este momento terminada la temporada, terminada la Semana Santa y más allá de, de que en, en el contexto eh, nacional y principalmente en el, en el AMBA eh, están con una, un ascenso acelerado de casos uh -huh. muy acelerado de casos eh, y acá también tenemos una, un ascenso de casos pero no no tan acelerado como en el como en el AMBA, AMBA, sí como el AMBA, y además no tenemos acumulado una gran cantidad de casos positivos, eh, nos lleva a eh, ser un momento en que estamos estimulando a que la gente pueda sacarse vacaciones, ¿no? Claro. Esto, eh, eso es eso es real, estimulamos, hay mucha gente que está queriendo sacarse vacaciones. Es una buena noticia, doctor, esta entonces. Eh, sí, pero mira lo que es la... la Se la van la... a dar porque no sé si depende de usted, ¿no? Sí, sí, las vacaciones se dan, es decir, eh, pero qué posibilidades tiene, es decir, claramente harán turismo, <risa> harán eh, descanso des, de, descanso local claro. y y realmente, además, claramente todo el mundo sabe que si pasara alguna situación crítica, tiene eh, que probablemente, activarse. exactamente. Y ahí lo bueno es que que en situaciones así ni siquiera hay que avisarlo porque la gente se ofrece. Bueno, es decir, eso le iba gente, a decir, tenemos, gente, tenemos gente que se ofrece espontáneamente a dejar sus vacaciones y, y, venir. y, y venir. Pero mirá cómo es la, la situación, que hoy, por ejemplo, en el hospital estamos muy completos de, de, de, de ocupación de camas, de las camas tradicionales, ¿no? De lo que es el, el hospital histórico, sin sin, sí. sin contar la, la, las posibles ampliaciones, eh, como el CEJUPEPI, que hay, un, que hay muchas camas para incorporar y demás. Sí. Eh, hoy en hoy día estamos eh, con una capacidad bastante importante cubierta, pero no hacían terapia, donde hay dos solamente dos pacientes COVID y, eh, pero eh, han aumentado los partos, han aumentado otras otros tipos de internaciones que llevan a que eh, estemos con un hospital bastante bastante ocupado. Pero no, no tanto por el COVID, sino por el crecimiento, seguramente demográfico claro, que hemos tenido. ¿no? Pero aparte, las patologías. Es decir, nos atraviesan muchas cosas. Para nosotros, Pinamar, claro. nos, nos atraviesan muchas cosas a la vez. Claro, pero aparte, las patologías frecuentes de la época, las que ya vienen por la, por la edad o porque hubo un accidente, o sea, no solamente es COVID, sino el resto, ¿no? Que eso siempre eso, está. Eh, exactamente. Exactamente. Eh, es muy muy interesante la, la, la, eh, hablar del, del, de la movilidad de, la, de las poblaciones acá en, en Pinamar... ...porque no son muy particulares. Uh -huh. Es mucha movilización de gente y familias jóvenes que se vienen... ...que se vienen que se vienen además desde hace años, se vienen desplazando hacia acá... ...pero esas poblaciones además ya se van envejeciendo, ¿no? Claro, <ríe> Entonces, claro. eh, hoy en día tenemos una población muy joven... ...pero dentro de 10 años o 20 años... Por más que no viniera nadie más, nos envejeceríamos. Claro. Y así todo tenemos seguimos creciendo y claramente tenemos una voluntad de, de, de, de, de, de como comunidad de, de, de recibir porque cada es la mayoría de nosotros somos eh, nos ha recibido eh, la comunidad como uno más, como uno más prontamente y nos sentimos cómodos de vivir acá. Totalmente. Y, y la verdad que eh, nada eh, eh, es, es es muy interesante realmente es importante además conocerlo. Eh, para tener eh, en perspectiva esto, ¿no? Eh, podría salir un título de una nota que el hospital está eh, el hospital tradicional, ¿no? Porque camas hay, hay muchas que se pueden ampliar, ¿no? Pero sí. suponemos un hospital pre pre, pre covid, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Está casi completo, pero no por covid, sino por otras por otras patologías, claro, o, por, ni siquiera patologías. No, Porque claro. en muchos casos han crecido los nacimientos, a veces teníamos ha, ha habido momentos de, de dos eh, internaciones conjuntas, de su madre y su, y su niño, y su familia, y, y, hoy, y hoy tenemos más nacimientos, claramente. Claro, yo lo escuchaba en, en Radio Power cuando decía esto justamente, no que eh, han crecido... Eh, ha crecido el hospital, pero no solamente por las camas, sino por la, eh, por la complejidad de las personas, de los profesionales que están trabajando. Porque Porque hace unos años atrás la persona embarazada se iba a tener la a Mar del Plata, y hoy, eh, por lo que escuché ayer, eh, los tienen acá los nenes, los bebés, ¿no? Y, y te, te digo esto, eh, justo es un área interesante, porque la calidad de, de las licenciadas de obstetricia, que hay acá en Pinamar que me ha tocado vivir en unos cuantos partidos, pero es increíble el, el, la calidad, eso lo puedo decir tranquilamente, eh, porque eh, la, la verdad que eh, la calidad del acompañamiento de, de, a la familia, a la madre, eh, que hacen eh, en el acompañamiento del parto, ¿no? sí. y la verdad que es, es, es muy bueno y claramente el boca a boca y demás, ¿no? si, eh, eh, claramente eligen además el hospital. Está, está eh, perfecto. Eh, sí, sí, porque... que, nos, que nos pone contentos, nos enorgullece, pero claramente en estas situaciones además, por ejemplo, vemos la necesidad, y más en estos momentos en que eh, podrían empezar a aumentar mucho más los casos y, y tener la necesidad de, quizás, eh, eh, además eh, pedirle a la gente que tiene obra social eh, que, empiece a, a, que empiece a mirar también la parte privada para poder internarse y no ocupar solamente el hospital. ¿No? es decir tenemos que crecer como comunidad completa ¿no? no solamente la parte pública sino también la parte la privada. privada coincido plenamente doctor es eh, así eh un buen un buen ejemplo fueron los los isopados por ejemplo ¿no? que uno podría pensar el hospital al isopar sin restricción está compitiendo con el privado y la verdad que en el verano eh, la gente se eligió hizo parse en, en cualquiera de los isopados privados, en laboratorios los privados o, o el hospital, así que, y hoy lo sigue haciendo. Está perfecto, eh, porque no, aparte no, eso no, ayuda... No, no, competencia, no es una competencia, no es no, una competencia no. pero... Pero eso ayuda, me parece, también a, a que el privado se desarrolle y de repente da puestos de trabajo, porque al ingresar... Eh, eh, más flujo de pacientes ayuda a que el laboratorio, la clínica, la empresa de emergencia, lo que fuera privado, en salud, siga creciendo, siga desarrollando, ¿no? Exactamente. Y además, en, en, en cuanto a la, por ejemplo, la incorporación de profesionales, es decir, el hospital claramente no le puede sostener todo lo que tiene que eh, ganar, por ejemplo, un, un médico con determinada especialidad. Y si claro. ese médico eligió desplazarse del conurbano para venir a este lugar y, y cambia recorrer eh, el conurbano por desplazarse a Madriaga, Gessel o el Partido de la Costa, claramente son, es mucho más tranquilo no el desplazamiento, eh, pero se sigue desplazando. Y si sí, hubiera, sí. claro, si, si con el tiempo puede desarrollarse la parte privada, claramente eh, ahí eh, puede haber profesionales que hagan su parte pública, privada en Pinamar y puedan llegar a su casa y en poco tiempo y disfrutar de su familia. ¿Seguro? Que creo que por eso lo eligen, ¿no? Seguro. Uno cuando eligió venir acá fue es, en principio por la calidad de vida, ¿no? Acá tenemos... Yo digo que vivimos en el paraíso, ¿no? Porque uno sale a la calle y respira pino o respira mar, que no en muchos lugares de, de, de, de la Argentina puede darse ese, ese gusto, ese privilegio, ¿no? Y la, cerca, y la cercanía. Hay, hay, eh, hay profesionales que nos cuentan que pasan dos meses de su año arriba de un medio público propio, o de transporte público, eh, yendo y volviendo de su trabajo. Profesionales, ¿no? Eh, sí, sí. Y acá, lo más lejos que te queda dentro de Pinamar son 15 minutos a cualquier punto. Sí, claro. Y hasta teniéndote de, hasta teniendo que desplazarte a una localidad también es, es mucho más cerca, mucho menos tiempo y, y mucho más relajado. No tenés el estrés del tránsito de la ciudad de Buenos de, Aires, por ejemplo. Así que es una, la verdad que es una, eh, nada, eh, la verdad que es eh, eso es, es positivo y nos beneficiamos con un perfil de profesionales que está queriendo venirse a, a, a vivir acá, eh, muy interesante, muy formado, ¿no? de gente que, que ya está formada y que además tiene la lucidez de darse cuenta que, que la vida pasa por otro lado, así que eh, no solamente tenemos... Eh, no solamente tenemos eh, buenos profesionales, incorporamos buenos profesionales, no solamente en la medicina, seguramente en otras áreas, uh -huh. seguro que en otras áreas, sino que además eh, tenemos personas sanas, ¿no? Por esto que decía, se fueron capaces de darse cuenta que había algo que limitaba su capacidad de ser feliz y lograron, ¿no? Eh, y lograron eh, resolver eso y, ¿no? Eh, Por otras cosas y desplazándose acá. Tal cual. Doctor, ¿cómo nos estamos preparando los pinamarenses el sistema de salud para la nueva ola? Lo bueno es que ya tenemos bastante lamentable, lo bueno eh, como sistema de salud uh -huh. es que tenemos mucho entrenamiento, lamentablemente, porque nosotros ya pasamos un gran pico, por no decirle ola para, para diferenciarlo, tuvimos un gran pico en septiembre, octubre, tuvimos un gran pico en enero, uh -huh. y es decir, tenemos un un sistema que ya está, es decir, que el, el personal de salud, los trabajadores y trabajadoras están eh, claramente preparados, ¿No? Eh, y que lo más difícil de conseguir, ¿No? Tener eh, gente comprometida eh, y, y capacitada. Eh, eso es eso es lo esencial, porque después eh, eh, lo que es aparatología o espacios, eso es, es accesorio, y más en una enfermedad viral, no, eh, que en la mayoría de sus etapas, la mayoría de, de la cursada de la enfermedad, eh, la gran mayoría la pasa en la casa, y acá de, en Pinamar les ofrecemos acompañarlos en ese en ese aislamiento, no, eh, con el equipo de seguimiento, ¿no? de, de, de acompañamiento en eso, que la gran mayoría realmente lo pasa pasa sus 10 14 días eh, acompañado por un por, por un trabajador de salud sí. y en el caso de que requiera internación o que requiriera lamentablemente la, el cuidados intensivos eh, tenemos tenemos tenemos capacidad amplia eh, muy amplia pero bueno siempre todo depende de la aceleración de casos, ¿no? y de, del número de casos y de la edad, ¿no? de, la, de las personas de las personas que, que padecen la enfermedad y ahora le sumamos la otra variable que es la vacunación, ¿no? eso es otra es otra pata que puede hacer que puede que puede resultar en algo en algo eh, eh, es decir nos no, nos da una mayor capacidad de respuesta ante ante muchos casos, ¿no? Porque la, la vacuna, más allá de que puede evitar eh, que alguien desarrolle la enfermedad, si la desarrolla, eh, tiene una alta efectividad en que no, eh, evolu no tenga un, un, una modalidad grave de la enfermedad. Bien. Usted sabe, doctor, que ayer hablando con, un, con unos colegas de, de, de lugares de la provincia de Buenos Aires, Mar de Plata, La Plata, Capital, inclusive... Eh, decían, yo lo escuchaba decir que dentro de todo el hospital tiene todavía lugar. Eh, eh, las ciudades grandes están colapsadísimas. O sea, eh, por ejemplo, nos contaba uno eh, que de La Plata tuvimos que llevar un paciente prepago, o sea, con prepaga, desde La Plata a Quilmes. O sea, hicieron 30 kilómetros con un paciente, no COVID, sino con una eh, patología cardiológica, porque en La Plata no había lugar. Y La Plata es un lugar en el tema salud. Eh, creo yo que es impecable, tiene un montón de hospitales, un montón de clínicas privadas y, y así todo no, te, no tuvo lugar. ¿Somos, me parece que en ese aspecto, los ciudadanos de Pinamar somos más conscientes evidentemente que en otros lugares? ¿O usted a qué lo aduce esto? Eh, eh, seguramente eh, eh, es, esto tiene que ver con nuestra... Eh, tiene que ver mucho con la, la, los, los grupos de edad que, que, que se enferman o que eh, quizá cursan la enfermedad de manera sintomática. Eh, somos una comunidad joven. Es decir, eso el gran desplazamiento, si, eh, si en el 2010 eh, eran eran unas 30.000 personas y hoy somos unas 50.000, eh, esos 20.000, el grueso de esos 20.000, casi, no sé, estamos hablando de un cuarenta y pico por ciento de crecimiento, eh, casi el cuarenta por ciento, es decir, es, todos esos veinte mil, grueso, el grueso es gente joven. Y eso realmente, eh, eh, claramente, eh, eh, impacta en una enfermedad que eh, tiene mala evolución en personas mayores y con, con movilidades. Una población, una ciudad de cincuenta mil personas envejecida ¿No? Una, una población de algún de alguna ciudad del interior envejecida seguramente debe estar con, si tuviera nuestros números de casos seguramente estaría en otra situación claro, claro. Eh, por eso son son eh, hay muchas variables que terminan eh, determinando eh, si eh, vamos a tener nuestra terapia colapsada o nuestras camas de internación covid colapsadas Todavía, doctor, la parte del centro de jubilados no se usó, ¿no? Eh, no, todavía nunca fue nunca fue utilizada. Eh, siempre siempre que pasa esto, que, que estamos al, al borde de la, de la capacidad del hospital, se activa. Uh -huh. ¿no? Eh, eso se activa, como también se activa el, la relación con el privado para, para nada, para... Si está en condiciones de, en el caso de de alguien de algún paciente que tenga obra social y desee estar en el, la parte privada, porque lo desea, porque ya fue diagnosticado y tiene algo que requiere cuidados eh, eh, mínimos, eh, también se hacen esas, es, se, re, se renuevan estas relaciones, estos vínculos, uh -huh. para para estar el, el sistema todo no eh, atento y preparado para para dar respuesta. Sí, hoy, eso eso es así es un ejercicio así el año pasado hubo dos momentos en el 2020 en que casi se abrió el centro jubilados y nunca no, y nunca se llegó a abrir. Pero bueno. Pero eh, está. Lo importante perfecto. es que está ahí. No no claro eso eso son son cosas que están ya preparadas. Doctor, una pregunta. Eh, en Semana Santa hemos tenido, creo yo, que de ahora en más, el último fin de semana largo eh, con visita de los turistas, ¿no? Eh, usted anda por la calle, ¿cómo ha visto el cuidado que tienen los turistas? ¿A qué me refiero? ¿Al barbijo, al distanciamiento? ¿Usted ve que cumplen, que no cumplen? Los pinamarenses... Eh, le digo por experiencia, ¿eh? se enoja cuando ven que no tiene eh, barbijo. Eh, ¿Usted qué considera? Porque uno puede tener la vacuna, porque nosotros nos vacunamos todos con las dos dosis, igual se puede contagiar. Entonces, ¿qué sugerencia le damos a los que vienen? ¿no? Porque los que yo considero, puedo equivocarme, pero considero que los que estamos acá en Pinamar, en la región, tenemos un poquito más de cuidado que los que vienen a disfrutar de un fin de semana o de, como pasó en Semana Santa, ¿no? ¿Qué sugerencia le damos? Eh, realmente, esto es... Eh, alguien que visita debiera respetar la, lo, el, la idiosincrasia del lugar, ¿no? Es como cuando vos vas al sur y si te toca manejar, sabes que sí o sí tiene que parar en la esquina porque la prioridad la tiene el peatón, claro. ¿no? Es decir, vos vas a manejar, qué sé yo, en, en, en el... Sí, en el sur principalmente hay una cultura de que el peatón realmente tiene prioridad. Como y debería ser todo el ¿no? país, ¿no? Como debería ser todo el país, ahí <risa> pasa, ¿no? Eh, bueno, y uno se... rápidamente, ¿no? O cuando ve calles limpias uno... Eh, ...parece que, que contagia. Bueno, eh, creo que como comunidad, si, si expresamos lo mismo, y creo que lo hacemos... Si respetamos las distancias en, en las partes públicas, respetamos las distancias, respetamos el barbijo y demás, claramente los visitantes debieran eh, respetar al lugar donde van y eh, sumarse a, a nuestras prácticas. Eh, la realidad es que cada vez que hay una venida de, de, de turistas, eh, no siempre pasa eso, y a las semanas siguientes, a las dos semanas siguientes, ¿no? No la semana pasada, sino la, esta semana que estamos viviendo y la que sigue, vemos el impacto de esos claro. de, de esas malas prácticas. Eh, claramente, eh, eh, porque nosotros tenemos que atenderlos, es decir, atenderlos en sentido de el sentido del quiosquero o la quiosquera, o La el, panadera, no, sí, sí. Claro, exactamente. Claro, sí. No, no, eso eso es así. Eh, quedó muy... Esto ya lo, lo vimos en, en primavera, en su momento, donde... Eh, claramente fue uno de los peores momentos uh -huh. y, y claramente algo que debía, un pico que debía durar dos semanas, eh, terminó durando cuatro semanas y fue tremendo porque, claro, justo en la segunda semana de, mucho, de muchos casos vino primavera y, y se, se, se complejizó todo. Pero, eh, nada, ahora eh, venimos con un ascenso, te decía, de, de casos, pero... Uh -huh. eh, y esta semana, eh, por ahora venimos con valores similares a la semana pasada, pero bueno, esto es muy dinámico. Sí. Cuando esto es muy dinámico y recién eh, eh, mañana eh, tendremos una idea de cómo de cómo nos ha ido en esta segunda semana después de Semana Santa. Eh, que claramente va a hablar de cómo nos comportamos como sociedad, porque el turista puede, si vino enfermo, se volvió enfermo, pero el problema es que haya que nosotros hayamos permitido que contagiarnos, ¿no? Tal cual. Eh, doctor, para ir cerrando la nota, las declaraciones del presidente eh, con respecto al sistema de salud, el sistema de salud también se ha relajado, cuando los contagios se estaban disminuyendo, abrieron las puertas a atender otro tipo de necesidades. ¿Qué respondería a esto? Eh, toda mi vida trabajé en la parte pública. Eh, desconozco, me, me, me, no, no, no estoy en condiciones de poder decir, eh, eh, de poder eh, confirmar del, del presidente ni, ni, ni, ni tampoco eh, rechazarlo. Eh, ¿No lo escuchó? No, no tengo, no, sí, sí, sí, pero no, ah. tengo, no tengo experiencia en la parte privada. Es. Yo creo que se refirió más a la parte privada la parte pública siempre estamos al siempre, es decir, lo que uno conoce eh, siempre tenemos, es, claro, justo COVID, eh, estamos siempre eh, al pie del cañón, como se dice, pero me parece que, que nada, eh, son eh, eh, es, es complejo poder responder eso porque uno eh, siempre estima la buena fe y ustedes saben más de comunicación que yo y uno no siempre expresa lo que quería expresar no eh, pero eh, claramente por la respuesta de toda la, de, de, de todo el grupo médico claramente no, no ha sido no cayó, eh, bien, no, no cayó bien no cayó mm. bien la verdad que lo, objetivamente por, por, por esto por, porque recibo eh, recibo comentarios no cayó bien realmente ¿Y en no lo personal? por eso no eh, no no tengo no, no no no conozco la parte privada no no porque si tú conocieras la parte privada te podría decir eh, no eh, no hicimos tal cosa porque el problema es la palabra relaj relajamiento claro. Esa, es, es la palabra quizá no tan mano. feliz claro. no quizá y la es, otra palabra es que el, un profesional decidió atender otras necesidades de un paciente lo que pasa que, imagínate que hay muchas situaciones que no son eh, de vida, pero sí son de calidad de vida. Claro. Un reemplazo de cadera con una buena rehabilitación implica que esa persona quede mejor que lo que estaba antes de operarse. Claro. No que, que recupera algo, no, no, no. Una persona que tenía una artrosis de cadera, que no, por dolor y demás estaba perdiendo músculos, estaba perdiendo autonomía, eh, esa quizás cirugía se aplazó, esa cirugía le permite a la persona eh, estar sin dolor, empezar a movilizarse, a recuperar movilidad, a recuperar autonomía, a recuperar autoestima. Volver a vivir. Eh, eh, exactamente, entonces, eh, esa es la cuestión. Eh, claro. eh, realmente eh, eh, se ha hecho mucho bien no, volviendo a hacer prácticas que eh, que no son urgentes. Claro, no, eh, eh, yo creo que eh, eh, fueron desafortunadas, como usted dice, doctor, pero tampoco es la que plaza uno. Relajamiento. Claro, eh, no es que el privado agarró y operó unas lolas que la persona se quería poner o se quería sacar. No, no, quizás sí, quizás sí, quizás lo que quis, no sé, porque yo no puedo hacer interpretaciones, pero eh, quizás eh, eh, fue. Eh, si vos tenés un si vos ves un ascenso acelerado de casos quizás debieras planificar y restringir un poco antes las cosas no bueno eh, eh, quizá eh, dicho de esa forma no es relajamiento el, el, problema, el, el problema es la palabra relajamiento claro pero, caería el, el, de, de otra el, manera, manera. Yo, yo, exactamente yo eh, nada eh, no lo conozco al presidente pero me parece alguien eh, cálido, me parece alguien que transmite, me llama la atención, me llama la atención eh, la, la, eh, justo la esa frase, palabra, Yo, claro, justo claro, claro. esa frase, la, la, la no feliz, eh, siendo que uno puede hacer una crítica, si él tiene datos, que los tiene seguramente, eh, puede hacer una crítica, decir, che, eh, eh, tiraron demasiado cuando eh, veíamos que íbamos a tener, eh, no íbamos a poder dar respuesta, ¿no? Eh, sí, bueno. como que... Pero es una, una crítica en planificación, estamos hablando de, eh, de hacer una crítica a nivel gestión, eh, no ponerle un valor, porque relajación es un valor, le estamos dando una valoración a, a, a los profesionales que no que quizá no, no, claramente no fue bien recibida. No, Así no, que... seguro seguro comparto la frase de esta última suya porque los profesionales que están en todos los sectores pero los que están por ejemplo en la guardia que es los que están muy expuestos todos, ¿no? Pero los de la guardia están muy expuestos eh, están al pie del cañón de contagiarse, no solamente COVID, un montón de cosas. Y con protección, como trabajan acá y en todos lados, o sin protección. Entonces, yo creo que es muy delicado, el ambiente de salud es un, es un tema muy delicado, muy crítico, entonces me parece que más que un aplauso hay que mimarlos con otras cosas, ¿no? Pero bueno, uno... Eh, no, totalmente, eh, totalmente, y más, y más entender que, por ejemplo... Eh, no, de, de esto, ¿no? De, de, de hacer un poco consciente que claramente nuestra ciudad, nuestro partido, nuestras localidades tienen eh, el turismo como una como como una actividad central y, y fue y fue la decisión del intendente y fue la, la confirmación del secretario de salud con todo con todo desaconociendo o su su la, la, la, la la capacidad del sistema y la capacidad de respuesta de sus profesionales y trabajadores eh, que eh, pudieron sostener y asegurar que hubiera un verano no sí. eh, eso eso es importante tener en cuenta que justo salud realmente en este en este caso en este en esta temporada aseguró no que eh, pudieran abrirse las puertas de un montón de comercios y que la gente pudiera eh, trabajar eh, Así que, nada, eso, eh, es un, hay varios reconocimientos que los trabajadores y trabajadoras de salud eh, eh, se merecen, ¿no? Eh, más allá del aplauso de estar en la primera línea, además de, en este caso, de, de asegurar el desarrollo productivo de nuestra comunidad. Seguro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y para cerrar, ¿qué palabras utilizaría para decir a los pinamarenses? Eh, Nada, es decir, me toca ser director del hospital eh, y, y claramente en estos cinco años eh, lo que he visto es que eh, más allá de que oh, siempre tenemos cosas para mejorar, la comunidad nos, nos elige para nos elige para, para que resolvamos cuestiones de, de, de su salud y eh, decirles nada, que sigan confiando y que eh, como sistema de salud eh, seguimos creciendo, tenemos un objetivo claro que es eh, mejorar eh, no solamente la capacidad de respuesta, sino además la calidad de respuesta, y, y nada, eso que sí, agradecerles la confianza que nos tienen, uh -huh. y, y nada, esto, eh, eh, nada, esto, nosotros nos enseñan que cuando vemos a, a un paciente, vemos a, a una persona que tiene un padecimiento y debemos no empatizar con esa situación. Eh, quizá en este caso, con este agotamiento, eh, podría, podríamos pedir un poco de empatía de, de la comunidad hacia, hacia el equipo de salud, eh, nunca dejando eh, que se violen sus derechos ni su acceso, pero, eh, nada, eso, que, que puede ser que estemos un poco cansados, eh, pero, eh, pero, nada, eh, lástima que no se pueda abrazar, ¿no? Pero por lo menos en los ojos de la gente eh, recibir un abrazo. Tal cual, muy lindo. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias, Doc, un abrazo y, bueno, eh, que tenga una buena gestión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. chao chao Bueno, escuchamos la palabra del director del hospital, Jorge Lucero. La verdad que interesante, ¿no? Sí, sí, muy interesante, muy rico en sus comentarios. La verdad que eh, habló de todo, hizo un salpicré, como se dice, de un montón un de mix. cosas. Un mix de, de todo. Eh, aclaró el tema de las camas, que es muy importante. ¿Tenemos están... camas? ¿Están ahí? Sí, igual no hay que decirlo en voz alta, para que no traigan de otros lados, ¿no? Mm. Pero, no, hablando un poquito en serio, eh, la verdad que está bueno tener camas. Eso habla también de la responsabilidad social, ¿no? Lo que hablamos siempre, que claro, no importa el gobierno de turno, sino que la gente sea responsable en el, en el uso de barbijo, distanciamiento, ventilación cruzada, lavado de manos con agua y jabón y alcohol en gel. Eh, eh, tanto que lo remarcamos lo, lo el año pasado acá en el programa, ¿no, Cari? Total, nos cansamos y nos aburrimos, ¿no? Eh, de todo, de repetirlo pero bueno, hay que seguir repetir repetir, hay que seguir repitiendo Emi, así que vamos vamos a, a, en este programa de Salud Radial te voy a contar en el próximo bloque lo que estuvimos haciendo la semana pasada y esta semana en, en colegios de acá de Pinamar y de Villa Gesell dale, vamos a una tanda musical y ya venimos